Yeah. Hacerte, hacerte, hacerte, hacerte, para que amarte, para quedarte, para que hacerte bien, yeah. para que al final lo valore. porque esperarte, porque extrañarte, porque no me hace bien. Yeah. en un lío, se tiene tu piel con mi piel No ¿Por qué extrañaba por qué no me haces bien? Yeah.